Señores, tan ta ta tan, el pan a 10 pesos. Pero lo desmintieron eso. Lo desmintieron, sí, pero vamos a la nota que dice. La Asociación de Mediados, Pequeños y Microproductores de Panadería, Repostería y Ventas Dulces anunció que el pan se venderá a 10 pesos la unidad debido al alza de la materia prima, señalando que el sector está hundido en la miseria. El anuncio cayó como un balde de agua fría comerciantes, consumidores y género de amplias reacciones a través de las redes sociales. De su lado, el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeña y Mediana Empresa, Copime, Luis Miura, desmintió el anuncio sobre el aumento del pan y dijo que información difundida obedece a un grupito buscando pescar en ríos revueltos. Mientras que la Unión de Medianas y Pequeñas Industrias de Harina un, pues, siglas, un MPHI, anunció que no producirá aumentos, ya que no es el momento oportuno para las alzas, sin que eso represente un golpe para la población. Vamos, tenemos audio. del eh, seguimiento que se le está dando a incremento de los costos de producción producto de los aumentos de los cereales y de los commodities en sentido general nosotros recibimos uno, unos incrementos importantes en la materia prima que utilizamos para elaborar el pan eh, el pan se mantuvo y se ha mantenido a 5 pesos por la compensación de 500 pesos el presidente de la República, Luis Abinader, a través del Ministerio de Industria y Comercio y Medicina, le eh, proporcionó a la, a la industria para mantener el pan popular a cinco pesos. Esta asociación, una asociación, porque si ustedes debe... señores, nosotros, los dominicanos, somos delicados. Prepárate, bebe agua, haz lo que tú quieras. Tú a ti. Oh, hay personas. Conmigo, la vaina, ¿viste? Hay personas que no saben hacer oposición. Una muy mala. Aprovechan oposición. que el pueblo dominicano es débil con el arroz. Con, con el harina. aceite y con el pan. Con la harina en sentido Y los general. huevos también. Sí. Con la harina en sentido general. ¿Qué pasa? Que se ha escuchado supuestamente, porque no puedo afirmar nada, que parte de lo que es la oposición se ha dado la tarea de usar jóvenes en las redes sociales para diferentes ataques al gobierno. ¿Cómo? Oh. Supuestamente. Pero este gobierno no necesita ataques, yo creo. Yo, como padre de familia, de una familia que come bastante fuera de lo normal. Se nota, se nota. Sí, que son como de garitao. Usted debe mirar quién publica las cosas y de dónde viene. ¿Me entienden? La aquí, fuente, la fuente. La fuente, como dice fantasma. ¿De dónde viene? Porque aquí hay, usted tiene que leer periódicos. A mí me enseñaron a leer periódicos en la escuela. Usted tiene que ver de qué periódico, de qué fuente salió eso. Para usted venir a emitir un juicio y poner a la gente loca. que la abuela me iba a caer para atrás cuando me paga 10 pesos. <risa> Te hace una está viral, no, no, de que un guito chocó, no, no, Tendencia, es. tendencia en el país. El pan es, ha dado pan por arriba, pan por el medio y pan por abajo. Bueno. Por todo lado, entonces debemos escuchar y aprender de dónde sale la fuente. No fue que fulano me lo dijo. Mira, Neto, cuando comenzó el auge de las redes sociales, mucha gente determinaba que que los periódicos y esos programas de noticias iban a desaparecer. Pero cuando la gente quiere una información que sea veraz, que sea confiable, al fin y al cabo va a esas instituciones. Por eso es que el trabajo periodístico siempre va a ser respetado, porque cuando la gente ve correr una información en las redes, siempre dice, no, espérate, déjame buscar una de, la, de, la, de las voces que no se van a doblegar a una a una rastrería como esa. Entonces, siempre buscan eh, un medio. O sea, vamos a ver qué dice Telenor de eso. Claro. Vamos a ver qué dice Listín Diario por, y otros. Claro. Pero siempre hay que buscar un referendo de una compañía que tenga un nombre que perder. Que no, que, que no se doble. A... No, de que, ¿tú ¿sabes cuántas veces matan los artistas aquí en las redes sociales? Sí. Sí. ¿Mm? Muchas veces. Han dejado eso y así, pero... Porque ya la sí, gente pero la debemos de ir no a una parte. fuente Entonces, segura. El mensaje que le decimos a la gente, cuando hay una información, que usted entienda que sea fuerte, que sea... Eh, que usted no la crea mucho, vaya a los medios que son creíbles, busque telenor.com.do y de ahí en adelante usted comienza a buscar otros medios y certificar si la información que está dando claro. es correcta. Claro. Que fue tan, tan grave el asunto del pan, que mm. ayer Lápiz Consciente, en su nuevo tema Rico Feo, el tema estaba en la tarde sonando, sí, todo el mundo reaccionando, pero en la noche el pan tumbó la vaina. Yo me imagino a Lápiz Consciente... <risa> Tumbó la vuelta, tenía que esperar. apanazo limpio. limpio. Señores, el tema del pan, tumbó. o sea, el tema del pan, tendencia nacional. O sea, en el país entero, sí, todo el mundo, sí, diferentes sí. memes, noticias, la gente quejándose, otra gente criticando que porque la gente se queja y ese tipo de cosas. O sea, un tema tendencia eh, eh, aquí a nivel nacional, lo que fue eso el es pan. Eso es así, eso es así, Neto. Saludo, Néstor. Saludos, Néstor. Saludos, hermano. Mamá, ¿Llegó madre. ahora usted? No, usted. No, no, yo lo estaba proclamando ahorita y usted no aparecía. Ahí están no. los diferentes memes. <risa> eh, hermano, eh, es verdad, eso es un abuso eh, de parte de algunos panaderos comerciantes eh, que tiraron, como dicen, esa bola rodada para así aprovecharse y que el pueblo, como dicen estos, somos débiles. Ah, bueno, pues también sí, lo van a subir porque lo suban. Pero es un abuso de que subir es cinco pesos. No hay, eh, donde, en la, mayormente en la capital, ¿verdad?, que se desayunan con pan y cenan con pan. O sea, hay familia porque... Pues que no pueden, quizás, comer víveres diarios. Yo te lo digo porque me creí en la capital y es difícil. Entonces, vamos a decir, a ver qué dice el público, que llamen, Néstor. Claro, claro, que llamen y, y diga hotel. usted eh, si está de acuerdo con esto de... Sí. Pero hay que decir también, porque no mira. todo es color de rosa. Sabemos que todo está subiendo en el país, ¿eh? Mira, los alimentos, a... los materiales de construcción, todo está subiendo, pero sí, no es como sí. para que el pan te 10 pesos todavía. No, no, no. no pero mira, eh, a, a nivel... A nivel mundial anuncia incremento en los precios de los alimentos. Es decir, que cualquier de asa, porque usted, como persona coherente, un pan le puede subir dos pesos. Dos pesos, pero peso, nunca no. sea cinco pesos o dos, pero cinco. No. Entonces, nosotros debemos sí, pues orientarnos sí, bien. Debemos no. orientarnos. No. Que el gobierno hace tres meses salió un auxilio del sector Claro. Y que, y que sabemos que la gente que vive el día a día, señores, es difícil que usted encuentre un pan a 10 pesos cuando hay gente que vive el día al día, que se bebe su cafecito imagínate que el pan te a 10 de verdad, ¿cuánto va a costar una funda de pan? 100 pesos, 100 pesos. señores, cuando el pan, una funda de pan lo que costaba eran 30, después subió a 50, 50. ¿eh? Entonces, una gente que vive el día a día, que se comía dos panes, imagínense, para comerse dos panes son 20 pesos, que a veces los otros días lo tenía para pa una jugola, un, un, un qué sé ah, yo, para, un, ah, a, algún pero, refresco. Pero está neto y amable, y Villalona saben, que este país es experto creando temas. Sí, sí. Yo no dudo nada, señores, aquí. <risa> Aquí yo no dudo nada. No cosa, Aquí tiene se tiene que crear cualquier cosa y ponerla grave, ponerle un nombre fuerte para entonces crear una bola de humo. Y Señores, miren, hoy, hoy va a ser los premios soberanos. Y nadie ha hablado nadie de eso. Nadie ha hablado de La eso. Gente está pendiente en el pan. Pero cuántas cosas quizás en huelga, problemas con el gobierno, la pandemia, tantas cosas y la gente... A hay cosas a delicadas que, ¿Eh? hay que hay que ponerle... Hay temas que son vendidos aquí, tú sabes. Claro. ¿tú sabes? No, <risa> y cosas, óyeme, y cosas más importantes también, Pero tú sabes que hay una mano oscura detrás de eso, que se van a pasar los cuatro años o, o el tiempo que sea que Luis Abina detrás ahí, inventándose cosas. Y, que, y, y atacando lo que es el pueblo dominicano, que sabemos que una parte cree todo lo que ve. Debemos capacitarnos y saber que todo lo que usted ve en las redes tiene que investigar. ¿Y sería eso para atacar al no, no, gobierno? No, no, no claro. Para atacarlo. Claro, hay mucha gente allí y el famoso cambio. Le dieron con Yuca a Luis Abinader. estrategia, lo Le dieron Yuca a Luis Abinader Cada equipo tiene su estrategia, tiene sí. asesores. Y hago ¿Tiene? mira que todo el que oyó que el pan iba a estar a 10 pesos, no te escuchando hoy la respuesta, que es mentira. No, eso porque se no queda en, un, en un segmento de la sociedad se queda eso que el pan está a 10 pesos. Okay, yo fui a preguntar yo cuando fui a, comp a comprar pan esta mañana pregunté, ¿a ¿cómo está el pan? No está a 5 todavía, tranquilo. <risa> <risa> claro, no, porque ¿qué? tranquilo, está fuerte. ¿Qué otro tema tenemos, Neto? Mira. Sí, porque yo veo que más quieren quedarse con el pan aquí. No, no, no, porque no, no, el no. pan. Habiendo muchísimas cosas en el pueblo y quieren seguir hablando de pan, nada más. No, no solo pero de pan, vivirá el hombre. Después del cambio, miren los memes, cómo anda. Vamos a varios memes, la gente que nos llame. <risa> 809-725-0505 está de acuerdo a 10. El pan. ¿Saben qué me dijo uno? Dije que de ahora para adelante no va a comer pan. Señores, pero amable, ¿cuánto cuesta un plátano en el Santo Domingo? Allá cuesta 45 pesos. Okay. No, hombre amable, no, no, no. ¿Y ¿Un, era plátano, en un plátano, un plátano. Es una bodega, claro que está. Una bodega cuesta 45. No, no, un plátano. No no, no, no, no. Un plátano, un plátano. No, no, no, no. eso es imposible. ¿Y 35, hermanito? Es imposible. No, no, hay mitad, mi época, ¿verdad? Que... Pan, no, no, yo que el creo en es amable porque yo una vez Escúchame, intenté... En la bodega, no, a... en la, <risa> en la guaguita, sí, Jorge Luis, en la guagüita sí están... Ahí, está hablando de los colmados, sí. de los minimal que Hermano, sí. eh, oiga, hablemos por época. Sabemos que el, el plátano se pone en caso a veces porque la lluvia tumba muchos plátanos en el país, los ciclones y cosas. Y se en el país no, que está aquí caro, quedan los plátanos. Se vino un momento que aquí mismo en el Cibao, donde se dan, se ponen caros, pero no es para, no es para esas 50 y 45 pesos un plátano. No, pero mi no hermanito, manito. yo compré el plátano 50 pesos en la capital. Lo engañaron. Vaya y busque su cuarto, que lo engañaron. No, no yo, yo he visto yo época. Hay épocas que están así, sí, pero no ahora, pero no ahora. Pero ahora está 80 un aguacate aquí. No, no. Mi manito, ¿A ¿Ahora, está? Mismo, Jorge, a ahora mismo, Jorge, ahora mismo. Pero cuenta, 30, 30, una bodega, no, no, no aguacate, no, o sea, ah, sí, pues no, no me digas que no, que aquí se puede esperar todo, como dije es que que ahorita. que no es la época? Eh, eh, se puede esperar todo. 809-725-0505. Llame, llame, llame. A Adiel pan. pan, ¿qué le parece? Escuchó la noticia de que se dimintió el asunto de, del pan. Ayer llamaron atacando, ¿verdad? Llamen hoy para desmentir. No, no, no. Ayer la gente llamó única y exclusivamente para hablar de la Del De la abuela. Por ah, ok. pues cierto, que como que cuando tú no estás. La gente se me iba a llamar. No sé no, por no, qué. Porque... Si es que te ven la cara de gobierno a ti, no, no puede no, quejarse. No, no, no. Que la paz para aquí es que más sacado llamadas somos nosotros. No venga usted que le diga ese break ayer. Usted Ay. <risa> que le venía a coronar aquí. Ayer para, decíamos no, no, públicamente que no, no, no, no esto por. No, no, no, para. la calle con la policía. No, no, para sacarlo de una vez. No, América, llamó mucha gente loco. ayer, pero había un tema fundamental en San Francisco que le llamó la huelga. huelga la huelga, Ese la Ese es un tema que iba a generar llamadas. Que no estamos en huelga. No estamos en eso. No, ya no, pasó la huelga, no, no, gracias no a Dios, eso. ya estamos en paz, no sé, tranquilidad. Eh, Mucho vidrio en la calle, no, pero... ¿Muchos qué? ¿Muchos qué en la fama, mucho vidrio en la calle. Oh, wow, wow. Cristales rotos. Cristales oh. rotos nah, en la calle. mucha botella, No, no, no, no. Teteo. Pero, te, esa pero los teteos son igualitos. ¿Y eso, ¿y ¿y los pares? Sí, eso, eh, eso no es quien lo pare? Sí, eso es. Eso no quien lo pare. Pero que siguieron en la noche los teteos. Con todo el huelga. Con huelga. Bueno. Es que ya ellos se habían informado aquí que la huelga se iba a acabar a las 6 de la tarde. Porque no saben, No, no, no, no. No, porque no tú sabes escucha. que tú coges la cosa a la conveniencia que tú quieres. No, hello, hello, hello, hello. Eh, el, el aguacate está a 50 pesos, la en El mercado vayan a buscarlo. Ah, está a 50 pesos. El aguacate 50 en el mercado. Eh, ya veo que fue que se llevan 20 grandísimo. Compré hoy, Gracias, hermano. Me, me Pero me creo, a que, creo que no es una época fuerte del aguacate todavía. Estamos a en la 50, época fuerte del aguacate. De mercado. Porque ahorita usted lo va a ver a, a, a 2 por 15 a, Por mí lo sí. pueden poner a 300. Porque a mí no me gusta. A usted no le gusta. Ah, no, yo, no, no, mire, y el aguacate son mejores que el queso. Por, y por, el limón. Oye, escúchame. escúchame. Que Dios te perdone con lo que dijiste tú ahí. ¿Que Dios qué? Que Dios date en el pecho. El Hay aguacate que son mejores, no, no. señores, que una tajada no, no, no, de queso, queso y de que, jamón. No, no, no, el queso, no. el queso. Oye. El... mira, muchacho. Y no. sirve sí, para muchísimas no, no. cosas también. Yo, hasta para Yo cabellos. he intentado comer aguacate de tu en hambre. Y no he podido regenerar. Tú quieres que, lo, que los cabellos te crezcan. Hasta el aguacate te ayuda con eso. No, pues. no, no, no, no me gusta a mí, pero están a 50 en el mercado, ya están dijeron. A 50. Están a 50. Los limones ¿Y los limones? ¿A cuánto están los limones? Que los limones están como 5 es pesos, pesos ahora mismo. se, se usan usa mucho los limones. Pesos pesos ahora mismo. Mismo. Vamos a dar una pausa pesos. y retornamos con los asobrosos.